Tras la buena representación del país en los 23º Juegos Centroamericanos del Caribe que se celebraron en Colombia y los comentarios que ha traído consigo las condiciones precarias en que algunos de los deportistas viven, el viceministro de Deporte, William Brito, dijo el Estado busca dar solución a estas problemáticas. que Muchos de ellos viven de una forma eh, deprimente, y hay que decirlo también, y el gobierno... Eh, está, está haciendo un levantamiento para ir en su ayuda en cuanto a su casa, buscarle apartamento. O sea que esto es eh, continuar para que ellos sigan eh, defendiendo la patria como lo hicieron en, en Colombia. Dijo además que es necesario que aquellos atletas que han dejado en alto el nombre del país en tierras extranjeras, el Ministerio de Deportes les ofrezca las condiciones dignas. Para vivir. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.